2013 fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. El Papa Benedicto XVI anunció su, retur su renuncia y su rotura. Fue el año de Luigi. Los directores del Instituto Cervantes de todo el mundo se reunieron en Cáceres y ese mismo año el gran Rafael nos dio un todavía más gran álbum. Hablamos de Mi Gran Noche. 0% música de verdad porque sí. todos son de m, m, librerías sí. sin copyright li, libres libres sí. como somos nosotros como viento, y como el viento que recoge mi lamento ni pesar sí sin música sin música ah, ni más ni menos y ni otra semana más, estoy aquí con Germán, con Ay, Xavi, pasa? con Marito, pasa? y aquí servidora uh, sí. Alicia. Eh, Podéis encontrarnos, por si hay alguna duda, de los polvorones del polvorómetro de la semana pasada, sí. que sabemos que han creado expectación. Ha sí. creado. Ha creado. Han llegado un montón de preguntas. Han llegado muchas preguntas, muchas eh. no respuestas. Uh -huh. eh, ¿Dónde está ese polvorómetro? ¿Dónde lo puedo conseguir? No, no, no, no, lo va, no, no podemos hacer publicidad, no pero, pero empieza por L, <risa> acaba por L y es un supermercado alemán. Cierto. Y con eso. Y ya está. Nos dirigimos a una audiencia inteligente. Cierto. Que sabrá lo que es esto. Sabrá, sabrá medir, como, uh -huh. como el que puedan encontrarnos también uh -huh. en Facebook, como uh -huh. Música No. Oh. O en, en, en, en los novedosos que se van uh -huh. al Instagram. Sí, porque TikTok ya es demasiado. Ya es demasiado. <risa> y es arroba Música No, no, no. No. Por si había alguna duda. No, no, no. Con no. tres Así nos, música Entonces... no, no, dos nos, no porque es un sí, uh -huh. por eso tiene tres, uh -huh. porque tres ya sí que es negación. Claro, claro, efectivamente. Se entiende, pues, ¿no? Es matemática. Matemática. Que no, no, matemática. un no, no es un sí, no, no. pero un no, no, uh -huh. no es un no. Uh -huh. Y dicho esto… Sí. Eh, ¿Alguien me quiere preguntar algo? Pues sí, Germán. Ah, oh, vaya, ¿qué, ¿qué tal? ¿Tienes algo que decirme? Para todos aquellos que no sepan lo que es música no, Ajá, decirles ¿sí, con esta metáfora que voy a hacer ¿eh? ahora mismo, uh -huh. eh, les voy a explicar lo que es. Música no. Música no es como si tú estás en fin de año y uh -huh. uh -huh. eh, Ramón García dice eh, voy a ponerme una capa uh -huh. Y de repente. es un vampiro. <risa> <risa> cuidado, Ibai. Cuidado. Cuidado. Eres <risa> el, el, el, es que el soy siguiente. Soy un vampiro. Sí, sí. Me sí. parece. Increíble. Hasta ahora me parece la mejor metáfora que has hecho de lo que es música, ¿no? Deja de hacerle <risa> la pelota. Cada, cada semana veo. se supera a este chaval. Es que está, está buenísima. Sí, sí. Ay, me encanta estar bebiendo nada. ¿Sí? Nada. Pero, Eso también no es una gran metáfora de es que música, me ¿no? ¡Es que está no, ahí. Allá. No, esto, no, no, no, ¡No ¡No, no, A ver, chicos, no, sí, no, puedo, no por faina, no no. No. ¿Sí? ¿vale? Y aquí hemos venido a hablar de Rafael ¿Sí? y de su gran noche. Y porque estamos cerca de Nochevieja. Sí, Que ¿eh? va a sonar mucho… Va a sonar mucho Nochevieja ¿Sí? en, eh, y mi gran noche, Nochevieja y todo el rato Nochevieja. y Lo he dicho muchas veces, ¿vale? Entonces… Sabéis que el disco se llama Mi Gran Noche, pero la canción ya estaba de décadas antes. Hombre, era un clasicazo. O sea ¿Es una reedición? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te quedas? Entonces se me han mentido. Yo creía que era la banda sonora de la película Mi Gran Noche, en la que suena Mi Gran Noche. Sí. Donde Rafael hace de Alfonso, con PH. <risa> Y, y, y me gustaría saber en qué momento la, re, la reunión de, de creativos que dijeron: Vamos a poner Rafael, prendes de una F, una P y una H. No, Alfonso. Bueno, en la, la, en la es peli eso, pero en, en, en, la, en la realidad, sí. Rafael se llama Rafael con PH. Claro. Con PH neutro. Claro. Eh, chistazo No mucho? me estoy riendo, sí, sí, pero, sí, es pero es un chistazo. Se nota Gracias. que ha estudiado. ¿eh? Nos sí. peloteamos mutuamente, sí. lo agradezco, por eso yo le he lanzado el, el peloteo de Qué antes. Qué poca vergüenza que tenéis los dos. Uh -huh, uh -huh. Ahora entiendo lo que quieres decir con la reunión de marketing de… Mira, me voy a poner Rafael Rafael con decir claro, con ph. Me gustaría saberlo. A ver. No, no pretendo que profundicemos, solo me gustaría no, saberlo. No, la, dejamos esa pregunta Vamos, en, sí. el aire. en el aire. ¿eh? Hay más curiosidades sobre Rafael que yo sí. creo que hay que poner sobre la mesa. Como por ejemplo, Jano, Jano, ¿eh? yo de verdad me... tengo que Oiga, no, no, ¿eh? no estoy, no estoy. Eh, consiguió el premio a la mejor voz infantil en Austria. Es que... ¿Qué pinta en Austria este señor? A ver, yo doy por hecho... Que cuando estaba en Austria, me gustaría pensar que no lo podíamos llamar señor todavía. Vale. Me gustaría pensar que era un niño en ese momento. Chiquillo. Sí, un chiquillo con buena voz, porque de hecho a Rafael, si no recuerdo mal, tenía un gran número de motes. Sí, sí, sí como el -señor, ¿Ah, sí? El -señor de Linares. ¿Qué? El niño el, el, el, el, de Linares. El, sí, el divo de Linares. O sea, todo era bastante Linares. ¿Qué, ¿Qué hacía él? en Austria? Posiblemente estaba pagado por el ayuntamiento para promocionar Linares al, al mundo. Posiblemente. Puede ser que Linares estuviera destinado a ser el próximo Madrid. Lo que pasa es que por algún motivo Madrid le pasó por delante justo un poquito antes. Sí. Digo yo. Puede ser que influya, que fuese la capital, pero... Pero, pero no, levemente, fue... levemente. levemente, levemente. Linares estaba ahí, ahí. Ahí, no, ahí. Estaba compitiendo. Ahí, ¿no? ahí. Bueno, pues desde aquí un saludo a Linares. ¿no? A Linares, por supuesto. Linares Jaén. Linares por supuesto. diría. Creo que es Jaén. Tú no eres de Jaén. No, mi familia. Yo soy la de aquí. Mi... Ah. y la mía. Pues Linares o sea, te está por ahí. A lo mejor somos primos. Ya te digo, ya verás. <risa> <risa> ya verás. Sí, sí. Pero no hablemos de nosotros, hablemos de. Rafael. De Rafael. O, mejor dicho, de la gran noche. De la gran noche. Te estoy presentando yo, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿no? No, claro, no, ah. sí, sí, sí. Cuéntame, Xavi. ¿Qué es para ti una gran noche? Una gran noche. Mira, eh, yo para mí, mi gran noche, ¿cuál ha sido mi mi, mi. mi mayor noche? Mi mayor noche fue de día. Ostras. Vale? Uh, yo, que he sido con cosmopolista, yo he vivido en Barcelona. Yo me fui a la presentación de un videojuego porque trabajaba para una web de videojuegos. Trabajaba, quiero decir que escribía para una web de videojuegos. Me fui a la presentación de la nueva, de la, por ese entonces, PS Vita. Y, y fuimos al Hotel Vela de, de Barcelona. Sí. A ver la presentación, que nos lo explicaran ahí. Bueno, esto, la petar, la, la hostia. Y, nos, y al, luego, al salir, comimos del buffet que había. Eso, mi gran noche. Oh, yeah. Mi gran noche, y luego nos dijeron, esto no era para vosotros. Era ¿No? el buffet del hotel. Salieron los representantes de... ¿Qué hacéis? Gente muy trabajadora que sabía lo que hacía y nosotros diciendo, ah, pero no. no. No. Y dije, mi gran noche. Se alarga Buah. hasta ahí. Robaste eh, un buffet, ¿Sí? ¿Eh? Robaste, sí. robaste, robaste. A ver, y ¿lo, lo hice sin querer? Eso mm. lo hicieron en una comunión de mi prima. A ver. Y le, ah, que ¿sí? fueron al Pequeño Mundo y había uh -huh. hay varios salones. Uh -huh. en, en, ¿Os acordáis del Pequeño Mundo? Sí. Y se fueron. Y había uno como con muchas cosas. Había uh -huh. diferentes tipos de croquetas, muchos canapés. Y dijeron, jolín, vaya uh -huh. pedazo de de, de de catering que ha montado aquí la, la, la familia. Cuando uh -huh. se la habían comido todo, eh, los camareros sudando uh -huh. porque era el otro que era pues con cosas más humildes. Más, más sencillitas. Más sencillitas. Más mortadela. Y se comieron los dos. Más salchichón. Se comieron los se dos. Se comieron los dos. <risa> <risa> no vamos a dejar el otro ah, pan. Sí, todo. sí, qué grande. Eso sí, que suena. una. Ah, gran, sí. gran noche. Yo gran noche. no me acuerdo claro. de ese día, la y, verdad. Pero. Y... Pero Yo, a mí me lo cuentan muchas veces. Mi gran noche. Y mi familia es así. Uh -huh. y Yo ya. tengo gran noche. Yo, para mí una gran noche es eh, peli y manta. <risa> y manta. <risa> <risa> También, cada noche. uno tiene su, su gran noche. Netflix, eh, eh, uh -huh. venga, que me voy a dar película con palomitas, con mi chica. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a... Y eso, gran, gran noche. Gran noche. Gran, ¿Qué pedí concretamente uh. para, para, para, para ponernos sí. en situación? No, no, pero, wow, wow, gran noche. Para gran noche también. Sí. El otro día, que fue su cumpleaños, que la ligamos muy parda. Sí. Sí, sí. ¿Por? Es que porque tengo una novia que le gusta tanto el brilli, Sí. Mira, lentejuelas mm. como las que llevo mm -hmm. hoy. Ajá. Si hay alguien que me esté viendo, mm -hmm. llevo lentejuelas. Eh, mi chica dijo: Hoy nos ponemos lentejuelas. Y lentejuelas. Todo el, todo el rato. Todo el rato. Pero todo el mundo. mundo solo vosotros el, dos. ¿no bueno, o sea, la fiesta de cumpleaños había purpurina sí uh -huh, por la cara de las personas, pero yo iba... De arriba iba, abajo. Purpurina en la cara, más... Oye, pues me de, parece de tejuelas, un acto de amor uh -huh. precioso. Uh -huh. Y salimos a, a darlo todo. A darlo todo. Madre mía. Y seguro uh -huh. que fuisteis las estrellas de la noche. Sí, sí. La gente... ¿Pero dónde vais? Pensaba... <ríe> uh -huh. Me tocaron mucho el culo porque pensaban que éramos... Señora yo era gay o algo. Ah, ah vale, muy bien. Bueno. bueno hay no una confusión. Bien. Y esto voy a reivindicarlo. Sí. Uh, eh, mm, o sea, la purpurina es para todos. Vale. La purpurina es para todos. Estoy de acuerdo. Después no, de este relato contra el género. Este, este sí. prejuicio de sí. ay, que lleva purpurina en escuela, tal vez debe ser uh -huh. homosexual. No. Viva, viva, vivamos con purpurina. Pues mira, Ajá, purpurina. Germán, te voy a decir sí. que, de, que como veo que os gusta hablar de estas grandes noches. Uh -huh. Eh, y como se acerca a fin de año, precisamente ¿Ah, ¿eh? de eso vamos a hablar. El fin de año. De fin de año. Así que, Xavi, es tu momento. Vamos a empezar, venga. Eh, el, el, voy a hablar primero del primer lugar donde hay fin de año, que es la isla de Kiribati. Oh. Y esto, esto es todo lo que tengo que decir sobre esto. ¿Sí? Ahora os voy a hablar del último, que es la Samoa americana, que está en el archipiélago de Samoa. Los dos están en el Océano-Pacífico. Sea, y mi pregunta es. ¿Creéis que se puede celebrar el fin de año primero en un sitio y luego en el otro? No. Sí, sí que se puede. Se puede, porque se puede. están a una distancia de 1.295,50 kilómetros. No, si, si te pilla, ¿sí? te, te vas primero al, al, uh -huh. al que empieza, uh -huh. luego uh -huh. te vas para atrás en el tiempo. Pero mm -hmm. no está yendo el tiempo, ¿sabes? Ya, este? ya, ya. Claro. Haces el truquito. Ya, ya. O sea, hay un sí, sitio donde sí. se puede hacer. Efectivamente. Y puede, a ver, puedes hacer, te puedes ir un poco más lejos todavía porque si no estoy equivocado, necesitas ir a 50 kilómetros… Si no, me he equivocado yo. 50 kilómetros por hora para ir de un sitio al otro, para estar en las 24 horas que dura el día. O sea, tienes tiempo. ¿Vale? Bueno, tradiciones del fin de año. Eh, a ver, el único problema es que eh, no hay ningún vuelo de un sitio al otro y es vosotros si no tenéis decir, un entonces barco. es imposible. Es una lástima. Vale. Sí, no, las dos cosas. vale, vale. ¿Cómo se celebran en España el Año Nuevo? Pues tenemos en España, por el Año Nuevo, se rescatan cosas antiguas. Sí. Como Ana Obregón, Bien. dando las campanadas. <risa> o Ramón García. O Ramón García, no. Ibai. Ramón, Ramón García, ¿tú dónde ves a Ramón García? En las campanadas de Ibai. Anigar ¿Qué? El este, este año, año sí. Sí, sí. en, ¿en qué sí, canal sí. es? En la 1. En, en Twitch. La... No, en no, Twitch. Ah, Twitch. Ani Gartiburu, Diana Obregón en la 1 y Ramón García y en Twitch. O sea, pues yo quiero ver el Twitch. Porque el futuro Garthiburo, El futuro es Twitch. Y Pepi, ¿cómo entro yo a Twitch? Pero, vale. El futuro es… El, el futuro es el pasado, así os lo digo. Bueno, voy a ir rápido, ¿vale? Ajá. Luego os explico cómo entrais a Twitch, ¿vale? Venga. Bueno, a ver, eh, tradición. Ramón García tiene la tradición de convertirse en un vampiro. Mira, esta broma, sí. ¿Eh? Y el de este <ríe> personas tiene la tradición de tomarse la cachondeo. No sé si os acordáis. Año 2004, pasamos al 2005, y la gente que quería decir, al fondo, cuando Ramón García dijera, ¡Feliz 2005! Había una conspiración. Con culo. Ah, ah. Que es posiblemente la conspiración más flojita de la historia, ¿vale? ¿Quién sí que recuerda perfectamente a la noche de fin de año? Fueron José María Íñigo y Carmen Sevilla que hicieron este momentazo en las campanadas. Ojo, que esto es importante: este dato de sí, 1993 sí, sí. a 1994 en Tele5. A esto ver, es el audio dale audio caña. Que vamos a escuchar para que recordemos ese momento de las campanadas: ver, cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto, cuarto primera campanada. España 4 <ríe> que Dios bendiga 5 5 para todos los enfermos Seis, seis para todos que tengáis trabajo Siete, y siete para todo el mundo que encuentra ocho, ocho para España que 9 9 nueve, nueve para todos los diez, y diez para lo que 11 11 once, once para todos nosotros todo el equipo 12 feliz 1964, feliz 1964. ¡1964! ¡1964! ¡1964! No, no, no! ¡No nos hemos! coipe <risa> Al comenzar un nuevo Joype. año... ¡1994! <risa> 1994 <risa> ¡No, 64! <risa> ¡Felicidades, <risa> amigos! <risa> ¡Felicidades! <risa> amigos, <risa> Vamos a brindar, amigos, desde Telecinco, <risa> por todo... claro, Lo que me alucina es que este error de año por mm, tres décadas ¿vale? ha tapado lo realmente importante de este, de este, de este audio que son los deseos de Carmen Sevilla, ya, uno ya. por cada campanada. Y, y, y va corriendo. Sí, sí. No, y, y, y creo que se le ocurrió en el momento. Sí, sí, sí. Por los que trabaja. trabaja? Por pues sí. nosotros. Los tengo escritos, eh. sé ¿sí, si queréis un ah, ordencito. Sí. En el uno dice, ¡uno! Y ya está. Sí. Que era suerte en el, en el test. Felicidad España. 4. Dios bendiga. Cinco. Para todos los enfermos. Que hay que decir Ardera, pero hoy me he dado cuenta de que eran enfermos. Seis. Para todos los que, ten... para que, todos que tengáis trabajo. Para todo el mundo que se encuentra aquí abajo. Para todo... Aquí dice balbucea. No lo he entendido. Y eh, el 10 el, el para, lo para los que queráis, se, se viene muy abajo, y 11 para todos nosotros, para todos los equipos, ¿vale? Venga, y con, para ir acabando, básicamente, solo quería recortar ese momento y preguntaros si realmente sois unos expertos en el fin de año. Eh, bueno, no lo sé. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, y por eso se te ha ido. Yo creo que sí. Un concurso. Ay, me encantan los concursos. Un concurso sé es que os gustan sí. ¿Sí? porque sí, no, si no tienen concursos, Chavi. se ¿Sí? no? ha pasado concurso, toda una semana diciéndome? al concurso el con anterior. Concurso. ¿En, en este no hay audios. En este no hay audios. O sea, que si podemos poner una música random para el concurso, Ajá. ya vamos tirando porque yo os voy a hacer el test de fin de año y os voy a hacer una serie de preguntas. Cuando tenga que acabar, lo acabamos y marcamos. Hagamos quién ha ganado. Vale. vale. Venga. La pregunta tiene cada uno cuatro respuestas. Sí. Y tiene que decir cuál de ellas es la real. Vale. Vale, Vale, para llevar la buena suerte en Dinamarca la tradición era romper platos. La pregunta es: ¿dónde se rompían esos platos? Respuesta A: En casa de los amigos. Respuesta B: En casa de los enemigos. Respuesta C: <risa> En casa de Víctor Jara. Respuesta D. En casa de un señor que haya estado que esté dedicado a ingeniería Agrónoma y responda al nombre de Josué Pérez. Buah, eh, bu es que me gusta la de Josué Pérez, ¿eh? Sí, es la buena. ¿Es la buena? ¿Optamos por la D? Sí. ¿Los dos? Sí. Sí, oh, sí, sí, sí. Vaya sí. lástima, oh, no, no. No, era, no No me digas no que era esperamos. en casa de un amigo. Cero, era en casa de los amigos. Pero en casa de los amigos, ¿lo cual otra no otra vaya lo podemos entender? No lo termino de entender, porque dices, oye, tan amigos no serán si vas a dejarles el suelo hecho cisco. Por eso. Estos Está bueno hecho. la nada, ¿no? Sí. Está bueno. Afortunadamente, <risa> la respuesta es que afortunadamente ya no se hace. Vale. vale eh, pregunta número dos. En China, el año nuevo tiene un color. Ese color es el rojo. ¿Qué significa el rojo en China? Uh -huh. A. Tiene varios significados. Entre ellos, buena suerte y felicidad. ¿Vale? B. Es un mensaje de Vítoros al Partido Comunista. C significa ojalá buen sexo y d significa ojalá que este año pase rápido bueno, yo me, creo que es la uno pero me lo voy a jugar eh, buen sexo buen sexo yo voy a decir la que creo que es y ¿Mm? la que me gustaría vale tienes ¿Vale? que quedarte con una pues la la d la d que oh, rápido. lástima, varios significados entre ellos. Oh, buena suerte y felicidad. Oh, joder, os va a gustar la de todo el rato, o sea, que yo os creo que tenéis, que tenéis que jugar a decir que qué bien la vi, pero apostar por otra. Vale. Por ahora, 0-0, vale. ¿vale? Significa bueno. buena suerte y también alegría y felicidad. Y según algunos medios, es tradición pintar las puertas de rojo, pero se ve que en realidad lo que hacen es poner papeles de color rojo encima. Ah. Que como hay el sensacionalismo de puertas actuando, ¿vale? Ah, vale Pregunta vale. número 3. En algunos sitios por fin de año se viste con ropa interior doja. En las Filipinas es más interesante vestir con ropa que tiene estampada que uno, rayas, dos, espirales, tres, lunares o de los papeles de Barcenas. Eh... Espirales. Yo los pongo lunares, pero creo que eh… Están de moda los papeles de Bárcena <risa> en esa, esa es la forma de… de, eh, no creo, que, de creo que voy a jugar a la D. ¡Pues nos llevamos un punto para Germán, porque efectivamente se visten lunares! Pues yo he hecho papeles de Bárcena. Ah, vale, pues entonces nada. Vamos pues entonces 0-0 otra vez, ¿vale? La cosa es que los lunares se asocian al dinero y la prosperidad porque los lunares representan como monedas. Es una representación ah. gráfica muy simple, ¿eh? Vale, aquí… Bueno que vestimos de rojo, ¿sabes? Tampoco le ponemos un significado y ahí lo tampoco se lo deben plantear mucho. Pregunta número 4. En el concierto de fin de año de 1980 en Sydney, sí. ese concierto Ajá. terminó abruptamente porque uno Empezó a llover y petaron los generadores. Dos, El cantarte se olvidó de las letras. Tres, A un guitarrista le tiraron una lata a la cara. Uy, Uy. O cuatro, se subió al escenario un señor que decía ser inspector de Hacienda y les pidió la trimestral. ¡Ay, oh, qué bonito! Pues me, ha, me, ha, me la juego. ¿Sí? ¿Mm -hmm? inspector ¿Sí? Inspector de Hacienda. Inspector de Hacienda. Lata. La lata. Pues primer punto para Alicia, ahora sí. ¡Guau! ¡Guau! Un guitarrista le la cara. De hecho, ese día hubo entre 25.000 y 25 80.000 80 personas. Imagino que lo típico de la Guardia Urbana y los organizadores. Y la fiesta se saldó con 25 arrestados y 38 heridos. Hasta aquí el test de fin de año. Me ha la mitad. Ya ves, gracias, gracias. Ha ganado con un punto Alicia. Que Uf. ella es la que marque los tiempos y decida cuándo se paran los juegos. Y... ¿Ves Tongo ahí, Germán? Yo no digo nada. Eh, no voy a decir no ¿no? nada, no, no, no estoy que viendo. luego todo se sabe. Eh, vosotros llevadme la contraria. ¿Sabéis lo que puede pasar? Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me inunda el espíritu del fin de año con <risa> <de> esta música! <risa> fin de año, fin de año, Ay, Germán. Fin de año. Dime que hay entrevista esta semana. Eh, no te he traído a nadie, tío. <risa> ¿Qué? No, no, eh, aún, tengo, aún tengo el test a mano si lo queréis, ¿eh? <risa> eh, te, traigo, eh te traigo la ¿Sí? historia de la lentejuela, tal cual. ¿Qué me dices? Uh, sí. Oh, te la ha narrado no? tu novia. Sí, venía. Mira, yo lo que he hecho ha sido como… Sí. ¿Qué, qué necesita una gran noche? Y he empezado a enumerar cosas. He empezado. Una gran noche necesita gafas de sol, Uvas, confeti, uh -huh. una cena copiosa, el enfado de turno, discusión con sí, el skin, sí. un beso, purpurina, uh -huh. un karaoke, uh -huh. reconciliaciones. Pero no debe faltar, en toda buena noche de fiesta, como he contado antes, sí. uh -huh. lentejuela, brillo, ah, bonita. el brilli, brilli, brilli, que se está poniendo de moda. Bling, bling. Porque yo me estoy pasando, no te lo puedes ni imaginar, ¿Sí? la odisea de que... No por mí, porque yo voy a vestir cualquier cosa y ya tengo mi chaquetilla de lentejuelas, Ajá. pero estoy viviendo la odisea que es encontrar vestido para Nochevieja. vieja uh -huh. No lo podéis ni imaginar. Uf. ¿No? Es, es un momento duro que ha derrotado a muchos, sin ningún tipo estoy de problema. Estoy viendo, esto ya, estoy. ¿Mm? He eh, eh, pasado. Hoy la entrevista soy yo. El, ¿Mm? el, hoy, como, de la... eh, hoy Germán se trae es... invitado a Germán. A Germán. La primera Como la persona que sufre. ¿Mm? La, las consecuencias uh -huh. de la búsqueda de, un de la búsqueda del santo grial uh -huh. de de de del de, de, de como el, el poder uh -huh. el, de, necesito esto para fin de Pero, año ¿Puedo hacer, si me permitís hacer un que me gusta pensar uh -huh. que Germán siempre que nos trae a la, a la quien se encuentra por la calle esta vez cuando ha salido a las calles había un espejo y me encontraba y se encontró. Encontró a sí mismo sí. <risa> ya está sí no un nada más que el mismo y es así y es así ¿Y, ¿Y, lo y cómo lo llevas? A ver, cuéntanos. Pues... ¿Qué es lo que te intriga con todo esto? Este, eh, no es fácil encontrar... O sea, ha habido un boom ¿Sí? de la lentejuela. De la lentejuela. Cierto. Lo eso, sabemos, eso ¿no? Eso es cierto, sí, sí. sí. Había una liberación esta de Esta chaqueta que llevo hoy, sí uh -huh. si no hubiese un boom, no estaría, no no estaría. esta no chaqueta. Estaría. Es, hace 10 años no vendrías así. No vendría así. No. Pero, ¿y la lentejuela? Eh, toma, llamada la atención. Eh, se puso de moda eh, en los años 20 y 50. Uh -huh. Pero en el antiguo Egipto ya, se ya existía. Se ya se llevaba. Era de cobre o de uh -huh. plata. Un buen lentejuelote uh -huh. que. Te Un sí. Yo me imagino que muy pequeñas no debían Aquellas ser. no debían ser, pero luego ya con el tiempo. Pues mira. Y se puso ya uh -huh. el auge, los Jackson 5. Sí, sí, uh -huh. sí. Del de, de, de, de, de antiguo egipcio a, a, <risa> a, a, los, a, los, a los Jackson 5 de los Beatles y me ha, me ha llamado la atención un señor que se llamaba Gary Glitter. Gary Glitter. Wow. Que era un tipo que si lo buscáis es lo más es como el, el Elvis de Hacendado. Vale. Es como pues un Elvis mal. Voy a buscarlo. Búscalo. Gary Glitter. Esto lo necesito ver. Porque me encanta es, que su es el conocido es Glitter. en España por el lentejuelo. Puede, puede ser. Se sale, no, es que, el tipo es. <risa> es horrible. Vamos es a hacer la, la, mira, mira. la imagen de Wikipedia. Aquí está para nuestra audiencia que nos quiera seguir en, en YouTube. Mira, YouTube. Vamos a ver Glitter. Mira, Gary Glitter. No me no, digas que es... es. A verlo. El, el Elvis de Hacendado. Wow. Dejo, wow. Oye, oye, oye, Yo también quiero ser Elvis. ¿Es? Vaya pelazo, perdón, eh. ¿eh? Bueno, Pero es una peluca, ¿no? Ahí me gusta. Me, me, gustaría, me gustaría definirlo como el hijo entre Elvis y José Luis Rodríguez, el Puma y su tupe. Uf. Creo yo y, y se ¿Sí? está volviendo un problema la lentejuela, no hay existencias eh, la búsqueda del vestido perfecto para Nochevieja está volviendo una locura porque ¿Sí? no hay existencias de lentejuelas vale hemos, encontrado, hemos llegado a un sitio de no te puedo proveer este traje o este vestido porque no se están Uf. haciendo estas, estas lentejuelas ¿y qué vais a hacer? no lo sé no lo sé no hay segunda opción. Claro, porque ya No, porque no, ya no puede que no sea la, la gran noche. Ostras. Y esperamos. Otra pregunta. Otra cosa ¿Sí? que me ha venido ¿Sí? así a la cabeza mientras hablábamos de gran noche. Sí. Uh -huh. si, el mundo acaba, si el mundo acaba en agosto. Sí. Pongámosle uh -huh. fecha. Agosto de 2000. El 20 de uh -huh. agosto de 2022. ¿Sí? sí. Esa noche es fin de año también. ¿Cierto? De verdad. ¿Y tú estarás preparado seguramente? Habrá que buscar purpurina y cosas. Sí. Por eso siempre hay que llevar purpurina. <ríe> Por si acaso. Por si acaso. Por si bolsillo. acaso llega un meteorito. O, o algo. Esto. Tienes y, razón. Y esa es mi sección de hoy. Hoy, hoy traigo esta tontería. Fantástico. Pero eh, antes de acabar. Sí. Eh, la semana pasada vino el amigo invisible. Sí. Uh -huh. ¿Cierto? Y se, se dejó. <ríe> no. Sí. ¿En serio? Es que el amigo invisible vive ¡Oh! con regalos. ¡Oh! El amigo ¡Ay, ¿Qué? ¡Qué alegría! Xavi, sí. ¿Qué? ¿cuál quieres? ¡Ay! Creo... como él dijo, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. El... Que ni... Este sin, papel sin no ha costado más de 20 céntimos. No, este papel, Unicorn Club, es de… Es, yo lo sé, es de... es de Primark. Yo creo que el grande Ajá. tendría que ser para la persona que dirige este programa. Ajá. Ahí. A mí habitual. me dijo lo que son, yo ya lo sé. Ah, bueno. Si tú los quieres repartir… <risa> no, me da igual. Así va perfecto. Fantástico. Así va lo, perfecto. Nos abrimos? Abrirlo, abrirlo. Lo enseño a cámara, ¿eh? Lo enseño. Está envuelto muy mal, como un buen amigo sí, invisible tendría no. que hacer. Bueno, ¿Qué, ¿qué, que ya lo he tocado que, que, y creo que ya que sé es lo, lo que, es. que tiene las condiciones de uh -huh. el amigo invisible es que tiene que ser mediocre. Mediocre. Tiene que ser cutre. Sí, sí. Y esto creo que lo es a ah, ver, qué ilusión. Mía ¡Madre mía! No puede no, haber ser. monedas de otros países! Bueno, y lo mío es una hoja de princesita, del, del típico <risas> libro que te dejan en tu casa. Sí. No hay peor regalo. De elegir regalos a los niños. No hay nada más mediocre que sí. regalar dinero, uh -huh. Ajá. ni tarjeta regalo. Pero que creo que tienes... Pero regalar dinero… <risas> Es horrible. Uh -huh. ¿Son monedas reales? Claro que son monedas de Uah. verdad. Sí, sí, son. O sea, aquí estoy viendo una. Uh, one Cent, United ¿Sí? States of America. Pues, Germán, yo te tengo que decir una cosa. El pluribus unum. Que nosotros también tenemos un regalo para ti. No me oh, digas. No, no. Sí, sí, No. ¿Sí? No. Y lo no. tengo aquí detrás. ¡No, no! ¡No! no, no. Mía, ¿Sí? vamos. Oh. ¡El polvo! ¿no? ha sido un gran Amigo Invisible. Por algo, amigo por... Invisible estará muy orgulloso de nosotros. Lo ha traído es... ¿Es, tuvimos la semana es, pasada. es, la, es la, la regalo es... es deseos. Es son deseos. Es mi regalo. No es, ni es regalo. Es, eh, piensa lo que te vas a comprar. <risa> ah, ah a ver, pero pero sí. una persona muy pequeña. Sí, o sea, ni para ti. Ya. O sea, oh, cutis, mm. cutis. y el polvorómetro. Tío? Y el polvorómetro. Sí. ¿Me vas a dar esto? ¿Esto es para mí, de verdad? Sí. ¿Lo habéis pensado desde que lo he sí, visto? Sí. sí. A mí se me está incluyendo en esta conversación porque, sí. <risa> bueno, adelante. Sí. <risa> pues qué cutre, me encanta. Sí, súper pues cutre. Ser... Sabemos mm. que no te gustan los polvoromes. No, no, no me gustan. Y uh -huh. queremos que midas a partir de ahora con el polvorómetro. <risa> ¿Te acuerdas que re, en un programa mama. hablamos de medidas? Uh -huh, y sí, sí. Se hablaron de campos, de fútbol. Sí, ¿cuántos a, al, al pues a partir de ahora vas a decir... A mí dímelo en polvorómetros. Sí. A mí mí en, en polvorómetros. Sí, sí, cuatro sí. sí. sí, sí, sí. Exacto. Yo necesito saber y tienes cuánto mide un decir? es que un año en un amigo invisible me lo mm. regalaron. Efectivamente. No, pues pues vamos a salir de dudas. Yo me voy a abrir vamos a saber cuánto mide un polvorón. Claro. Este Hola. momentazo de la cuatro, difusión española. Cuatro dedos. Cuatro dedos, mira. Yo, Yo le pondría menos, ¿eh? Yo creo que son tres. Madre mía, están... Es... ¿Se han ido de para abajo los polvolones. Sí. polvorones polvorones Hoy no sé hablar. La semana pasada tampoco. Mm. Ah, bueno, porque lo miráis a lo largo. Yo estaba pensando a lo, a lo ancho, sí. claro. Pero aquí, aquí habría radicales que te dirían, ¿pero estrujado o sin estrujar? <risa> ¿Sabes? <risa> no, la basura. Así que no vamos a entrar en ¿Mm? esa polémica de estrujar ¿Mm? los polvorones. Buah. Con lo cual, Germán, ya tienes un regalo para hacer en tu próximo Amigo Invisible, que Cierto. es un polvorómetro abierto. Sí. sí. Es lo que voy a hacer. Sí. Cutre como el solo. Gracias, Amigo Invisible, por… De nada. Por Le existir. mandamos desde aquí un beso al Amigo Invisible. Allá donde esté. Eh... Podría estar aquí, pero como es Invisible? Prepara purpurina, bragas rojas, uh -huh. los platos… Sí. A ver a quién se los tiráis. Uh -huh. Recordad, a, los a un amigo, siempre, ah, no, amigo. a un querido amigo. Un buen uh -huh. plato en la cabeza. Uh -huh. Eh, feliz noche vieja y hasta la próxima.